amigos que hacéis, ¿cómo estáis mis amigos acá del canal de YouTube? ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Espero que sí. Les mando un saludo gigantes y nos vemos en la próxima. No, mentira, mentira. Hoy tenemos una información que en realidad mmm, la vengo amasando hace unos días y que me han pedido muchos de ustedes, Nando, cuándo vamos a saber tu opinión sobre los pesados italianos, cuándo vas a decirnos algo sobre los pesados italianos, qué va a pasar con los pesados italianos y los pesados italianos y los pesados italianos. Entonces, en base a eso vamos a estar trayendo esta info que tenemos eh, aquí de, de dailybones.net, que es gente confiable, entonces... Así como a veces reviso algunas redes, esta es una de ellas. Y bueno, antes que nada quiero agradecerles a toda la gente que ha donado Y quiero invitarlos eh, a que participen de, de, de esto Para que yo pueda seguir trayéndoles material de calidad Así como hacer directos a diario eh, Traer videos de, con la mayor cantidad de frecuencia que, que pueda eh, Ya saben que yo vivo de esto Y vivo de sus eh, donations, de sus donaciones Así que les quiero agradecer un montón Seguramente me estará faltando gente Déjenme en los comentarios si hay alguno que me esté faltando Pero después tengo que revisar bien toda la gente que ha donado Porque sé que son más... Pero bueno, puse así de los que me acordé ayer en el directo que, que se suscribieron y demás. En el directo de Twitch. La L, gracias Shartank. Gracias Nacho, gracias SM Chico, gracias Neuberg. Eh, y Nacho, te puse dos veces o no. Ah, no, Shartank. Eh, pero leí mal, leí mal. Así que bueno, chicos, otra cosa. Eso por un lado. Eh, al costadete, por aquí, por aquí, por allá. Estoy dejando entonces lo que es mi código. Bien, ahí tenés mi código. Eh, Nando capo mi CC fap 1020 Recordad que solamente puedes poner un código de un solo creador de contenido, de un solo CC, digamos, o creador de contenido, como quieras decirlo. Eh, si ya pusiste el de otro, no puedes poner el mío, pero si no pusiste el de nadie, pon el mío, así obtenés beneficios, vas a tener kit de reparación, extintores automáticos, extintores manuales, eh, kit de reparación chico, kit de reparación grande, un día de cuenta premium y a partir del 9... Vas a conseguir, si ya completas las misiones, eh, vas a conseguir un descuento del 10, del 20, eh, del 15% y del 30% para poder tener descuento en la cuenta premium. Así que, en la cuenta premium no, en la tienda premium. Así que nada chicos, síganme en Instagram también que está todo por allá, también puse todo por ahí. Allá está todo, así que síganme en Instagram y ahora sí. Dicho lo dicho, otra cosa más, lo último, lo último ya nos metemos de lleno. Eh, agradezco a toda la gente que se metió ayer por el tema de los drops. Hemos tenido drops en Twitch, agradezco a la gente de, War, de Wargaming, por supuesto, a la gente de World of Tanks. Pido perdón que estoy un poquito resfriado, pero es que vengo durmiendo poco y vengo trabajando muchísimo. Ayer tuve 8 horas de directo a la noche, empezamos tipo 9 de la noche, algo así, más o menos 9 y media, 10 y... Terminamos como a las 7 de la mañana o 6 de la mañana Una cosa por esto, una locura Pero llegamos a 584 personas en directo Una locura, así que nada, estoy muy muy contento Y muy agradecido eh, Así que nada, eso Infinitamente, suscríbanme a mi Twitch Y nada, se los voy a estar eternamente agradecidos Ahora sí, nos metemos directamente con lo que tiene que ver con Los pesados italianos Que es lo que les interesa a ustedes, básicamente Bueno ¿Qué nos dice la gente de aquí Harkonnen? De Harkonnen, perdón de los que son los pesados italianos, aquí de Daily Bounce Pronto, un nuevo árbol tecnológico de tanques pesados italianos hará su debut en el campo de batalla en el Super Test de World of Things. La verdad que me encantaría tener acceso al Super Test ya le digo a la gente de Wargaming que me encantaría tener acceso de alguna u otra manera, no sé si como... partícipe, me encantaría, pero... por lo menos como, como veedor, por decirlo así eh, de alguna manera estaría, estaría muy muy bueno eh, Bueno, se van a introducir 5 nuevos vehículos A partir del nivel 7 a nivel 10 Bien, la rama va a salir del, eh, del Tier 6 Mediano y de ahí del, del P43Bis Se va directamente a ir a lo que son um, Estos carros Vamos a tener el carro de asalto, el P88 El C55 Mod 54 El C45 Mod 71 De Tier 8 Premium Bien, este va a ser un vehículo Premium, Así que eh, estén atentos porque seguramente va a haber algún tipo de novedad, supongo yo a futuro. Eh, no hay ningún tipo de información, pero siempre que sale algún vehículo nuevo, probablemente Wargaming nos dé algo. Tal vez puede que pase o no, no lo sé, pero esperemos que sí. De paso le mando un beso a la gente de Wargaming, si nos quiere dar un tanque premium para sortear, sería un golazo. Ya estamos ahí eh, mangueando cosas para que ustedes tengan... Eh... Este vehículo en sus garajes Y el proyecto C50 Mod 66 de Tier 9 Y por último El señor más grosso De la <coughs> De la rama, perdón De Rhinoceront, bien El Rhinoceronte, ok Tanques pesados nuevos Los jugadores podrán desbloquear el carro P88 de nivel 7 Del medio P43 bis De nivel 6, con alrededor de 53.000 de experiencia, o sea No es mucho, bien eh, Ten en cuenta que mmm, 53 mil de experiencia para un tanque nuevo está bastante, bastante bien. La verdad que no, no, no nos podemos quejar de eso. Um, entonces, nada, me parece que está, está bastante bien. El tanque pesado de nivel 7 será el único sin mecanismo de autocargador de esa recarga automática. Va a ser el único que no lo tenga. A partir del Tier 8 ya vamos a poder ver hasta el Tier 10 este sistema innovador, por decirlo así que ahora vamos a estar hablando un poquito de lo que tiene que ver con eso que tiene que ver algo con los medianos eh, italianos pero a su vez eh, no, porque hay no, una nueva mecánica que van a estar introduciendo al juego y que la verdad que me parece que está muy muy buena y aquellos que sepan y la entiendan bien van a poder hacer desastres con eso porque la verdad que va a estar bastante bastante bueno eh, en cambio tendrá dos cañones cíclicos regulares con una alta velocidad de disparo el vehículo también sigue eh, un concepto diferente para su época en la transmisión, ubicada en la parte trasera, con cascos más largos y siguiendo los diseños británicos que querían convertir tanques más ligeros en pesados. Los tanques pesados italianos tendrán una buena movilidad decente para su blindaje estándar. Bien, lo que dicen es que se va a poder mover de manera muy, muy ágil por el tema de la transmisión trasera. No sé, habrá que verlo, habrá que probarlo. La verdad es que no lo sé. Canone, dos tipos de canones: Canone da 88-47. 47, Average Damage, o sea, daño promedio 240, penetración promedio de 164 eh, en Tier 7, eso es bastante cortina, está bastante poco, digamos, tiene un radio de fuego de 8 disparos por eh, minuto y después tenés el 90-62 que tiene el mismo daño promedio, pero aumenta la penetración a 202, la penetración promedio, promedio y el radio de fuego es de 6.9, ok o sea, te, te baja lo que es un poco... Eh, la recarga, pero penetras un poquito más. el nivel 8, me canso de hablar. En nivel 8, encontrarás el Mod Progetto 60. El Mod Progetto CC, CC, como Community Contributor 55.54, creado sobre la base de los primeros proyectos estadounidenses de principio de la década del 50. La mayoría de los tanques del ejército de italiano en ese periodo se produjeron en Estados Unidos, como el M46 y el M47. El concepto de estos tanques de posguerra recordaba el Persian estadounidense Pero otro es C-55 Mod 54 Recuerden, este es el tier 8, bien Tiene una mejor armadura del tier 7 Y sí porque vos pensás que el tier 8 ya va a haber tier 10 O sea que tenés que tener un poco más De blindaje, pero Recuerden que estos van a ser ¿Cómo decirlo? Tanques híbridos Por decirlo así eh, Es decir Tanques híbridos en el sentido de que eh, no se confíen demasiado en el blindaje, no se piensen que van a ir al frente a hacer los más powers de, de, de, de la partida porque los van a cocinar, los van a cocinar, ya te digo. Te pueden decir, eh, ando Pedro, no dijiste nada, no, no, no. no vayan al frente en primera línea porque los van a hacer pollos, ¿bien? Eh... Tiene una mejor armadura y un potente cañón de 105 milímetros Pero la característica más interesante de este tanque Sin embargo es un sistema de recarga automático Mejorado El 105 canones 105 barra 71 Daño promedio 360 Bien, es el daño básicamente de, de, de, de los autocargadores O de incluso de los medianos Básicamente, Por ahí anda más o menos Bueno, algunos pesados también Porque pensé que el, el IS-3 pega 390 Así que eh, más o menos anda por ahí eh, penetración promedio de 220. Tiempo para recarga el 16, el 13 y 11 de lo que tardaría en recargar. Bien. Eh, Pensá que... A ver, bueno, voy a leer lo que dice acá porque lo, lo que... Ahora les voy a decir, pues si no me va a hacer un lío. Al principio el sistema de recarga automática de tanques pesados funcionará igual que los tanques medianos El primer proyectil es el más lento, ¿bien? Acá esto es lo que quería decir El primer proyectil es el más lento A medida que cargaste el primero, el segundo se cargan 13 y el tercero se cargan 11 O sea, el primero, salida de campo de batalla, ¡pum! 16 segundos El segundo, 13 segundos Y metete el tercero ahí, 11 segundos, ¿ok? Bueno, ahora, vamos a meternos a la nueva mecánica por ejemplo, si tienes un proyectil listo y el segundo proyectil se está recargando, si lo disparas en los tanques medios italianos tendrás que esperar un tiempo completo de carga del proyectil, es decir, ¿sí? hasta que pasa el otro y te toma los 13 segundos o lo que sea. En un tanque pesado, después de disparar, la mecánica mejorada comienza a funcionar, lo que facilita la recarga del arma, ¿ok? A ver, eh... Ahí está, esto es lo que quiero Se mostrará un marcador especial Que es esta, esta especie de paréntesis No sé cómo decirlo Como dos B cortas ahí eh, O corchetes, como quieran decirle Que eso significa que cuando te aparezca eso Cuando vos hayas disparado el primer proyectil Te va a reducir la carga del segundo proyectil O, sea, o del siguiente, ¿no? El segundo, Porque puede ser el segundo o el tercero Pero la carga del siguiente a la mitad ¿Me explico? Disparaste un proyectil Deja es que, que cargue, cargue, cargue Cuando te aparece el loguito ese chiquitito, este blanco que estamos viendo acá Al costadito Eso significa que la recarga del siguiente Tenés que disparar ahí O esperar el próximo Porque eso va a ser de que tengas una bonificación de un 50% del de tiempo de recarga Es un montón Por eso digo que <coughs> Esta nueva mecánica No es que va a cambiar el juego pues no, Tampoco es que va a pasar eso pero sí que quienes le agarren la mano rápidamente lo, le van a sacar mucho sus frutos. <risa> el modelo Tier 9. proyecto C50, modelo 66. Se inspiraron los desarrolladores alemanes a finales de los 50. Eh, es seguro asumir que estos desarrolladores influyeron en el, en el proyecto. O el proyecto, Ya que están incorporados en las nuevas, eh, en el nuevo Tier 9. El proyecto C50, modelo 66. Tiene todas las características de un carro Pesado móvil. Buena dinámica. Gran blindaje frontal. Un potente canone de 120. Ahí ya empieza a tener más color. 120. Con un sistema de recarga automático mejorado. Y buenos ángulos de elevación y de presión. Esto lo convierte en un vehículo de apoyo. Eh, en un vehículo de combate autosuficiente. Ok. <coughs> bueno, acá te dice que este sí va a ser más duro. De verdad ya. Um... Bien. Pensá que tenés... 400 de daño promedio con el tier 9 eh, Con este C50 Modelo 66 Y eh, va a estar penetrando 268 Muy bien Muy bien Esa penetración, ojo Ojito con este tier 9 eh. Eh, Tiempo de recarga, 17 el primero 15 y eh, 3 el, el último Ángulos de elevación 20, ángulo de depresión, menos 9 ojo, ojo porque mirá la inclinación de esa torreta puedes asomarte por la diagonal de una loma, nunca se asomen por arriba esto se lo digo, pero a ese parezco tonto diciendo lo mismo tenés una loma, no se asomen por arriba porque te mostras todo el chasis, traten de eh, tener una, una, una lomita traten de salir por las por las, por las las cuestas, por los costados, asomas un poquito no salgan a spotear con un torretero, todo el chasis completo y se escucha plan, plan, plan, plan, chau no, no, por más que tenga menos 10 grados de presión Igualmente va a tener que mostrar chasis Salvo que seas un, un Kramer que incluso, también, no importa Vas a tener que mostrar el chasis Traten de salir en diagonal, en diagonal, por los costados Pero bueno, no importa, me enredo con el mismo Si no, algún día vamos a hacer una explicación más Concreta Lo que digo es Ojo con la torreta este, porque está Angulada Más la, más la, esos 9 grados de presión Y la angulación de que te tiren de abajo Tiro se va, ¿ah? ¿eh? ojaldre, este me gusta ¿eh? bueno el pináculo de la rama es un tanque con el exótico nombre de rinoceronte <ríe> rinoceronte, bueno a ver ¿qué significa rinoceronte en italiano eh, este vehículo de nivel 10 es muy móvil lo que le permite iniciar un ataque por los flancos junto con tanques medianos bien, y su gran blindaje le permite eh, liderar el avance ok le permite liderar el avance, perdón corté un segundo el video porque me, me, justo me llamaron eh, Está armado con un cañón de 127 milímetros que inflige 490 de daño por disparo, chicos 490 de daño, promedio, de daño por disparo, esto supongo que debe ser el daño promedio, ¿bien? Con lo cual si pegas 490 tranquilamente podés sacar unos 500 y pico largos 590 y calculo que hasta unos 600 más o menos por ahí andará, aprox. Si sí, tenés un high roll, ¿no? O sea, si justo tuviste el RNG, te ayudó y te tiró para arriba eh, daño por disparo Y está equipado con el sistema de recarga automático Cuyo rendimiento en combate no puede subestimarse El rinocenote tiene un conjunto de características Que le permiten cambiar de táctica en batalla En general, a ver eh, Un 127 milímetros o Otto Melara Khan Otto Melara, habría que ver quién es Otto Melara ¿no? Tiene nombre, tipo, parece una persona Um, en general es seguro decir que estos vehículos son muy móviles y pueden mantener su potencia de fuego en comparación con los vehículos del mismo nivel. Es que si sí, Ray. Pegas. Te, te 500. Suponete que tenés la suerte del mundo hoy. ¿El RNG te ayuda? Para aquellos que no sepan qué es RNG. Es Random Number Generator O sea, la suerte, bien Lo que sería la suerte, ¿viste? Como decís, uy, un disparo tengo al lado de un tanque Y el disparo se va a Mordor Y no sabes qué pasó Bueno, eso es RNG El 25% hizo que no quiso ayudarte Y bueno, se te fue el tiro Después, otro tiro a 800 metros Se le acabas en la cúpula del comandante Con el tanque más impreciso del mundo Bueno Es así eh, Es así Entonces Suponiendo que tenés suerte Y el RNG te ayuda El RNG te ayuda Puedes pegar tranquilamente unos 590 Por disparo tres disparos ¿O sea, Vamos a redondear en 600 para hacerlo más fácil La cuenta, porque si no se me complica a mí. Eh, soy medio malardo con las matemáticas Pero, 600 600, 1200 1800 Y pensá que si en el último En el último, o en el segundo Mejor dicho, utilizás ese mod Nuevo, esa, esa característica nueva Ese modelo, no sé cómo decirlo esa mecánica, esa, ahí está correctamente dicho, esa mecánica nueva eh, el tiempo se reduce del, del último, porque vos decís por ejemplo, se te reduce a la mitad o sea vos decís por ejemplo, no sé, tengo un crampag en adelante, entonces me le lanzo, lanzo los, los tres, voy voy a buscarlo, entendés que tiene 20 segundos de recarga o lo que sea o sabés que los, que, los cargadores que tienen 26, 29, 30, 40 segundos de recarga pero lo voy a buscar como loco porque sabes que tenés todo ese tiempo para llevártelo al garaje, ¿bien? Ojo con este, te mete el primero, 500, 600 poner. tuviste suerte Se mete el segundo, 500 poner, 6, 5, 11, son 1100 de daño Y en el segundo hizo este, esta mecánica, utilizó la mecánica nueva de reducir el tiempo De 17, va a estar en eh, 8,5. y medio, o sea que en 8,5 y medio te va a meter uno más O sea que si estás medio tocado, ojo, ojo con ir a buscar al rinoceronte, ¿eh? Va a ser un hueso duro de roer te digo. Y que encima tiene eh, movilidad. Yo no, creo, supongo, quiero suponer que en el chasis le va a entrar todo. Y esa torreta muy cuadrada, como que... Uh, no sé, eh. No lo sé. Habría que verlo. La verdad que habría, me encantaría estar en el super Test Repita ahí, palo, para la gente de Wargaming. Eh, Déjenme entrar al super test a ver, quiero ver un par de cosillas En general, es seguro, es seguro decir que estos vehículos son muy móviles Y pueden mantener su potencia de fuego en comparación con los vehículos del mismo nivel En las etapas finales de las pruebas Se convertirán en vehículos completamente capaces Que no rompan el equilibrio actual Ok mm. Me parece <coughs> Reflexión final Me parece que eh, los vehículos van a estar muy bien Van a estar muy buenos me encanta que, que Wargaming saque este tipo de, de, de tanques que, si bien no rompan la mecánica, no, no rompan eh, el meta, por decirlo así, del juego, lo establecido en el juego, porque si, por ejemplo, ver vale, si vos me decís que este tanque tiene movilidad y tiene de blindaje frontal 260 en el chasis, o 280, bueno, o sea, es como, what the fuck, es imposible, ¿no? ¿Entendés? Pero son tanques normales que, tienen, que hay que saber usarlos, ¿bien? Eh... Quieres decir, saber usarlos, bueno, este te está diciendo que puede liderar una carga, tal vez el anterior no o el de tier 8 no, son más híbridos, este ya es más un pesado, pesado tal vez no llegue al nivel de los super pesados y yo cosa que agradezco, porque la verdad es que para mí hoy en día lo que son los super pesados están mal están mal, los super pesados porque te, te, muchos de los tiros te entran incluso a veces sin tirarte hit, los, a los tier 10 super pesados le entran igual, tienen muchos defectos considero que realmente lo que son los superpesados en sí tienen que hacerle una mejora eh, sustancial porque la verdad es que están muy mal Pensá que vos cuando tenés un pesado, caso de ayer que nos estábamos riendo con los chicos en directo porque me hacían sacar el Panzer 7 cosa que a mí no me gusta en particular porque para mí tiene un tanque tiene muchos defectos de hecho fue uno de los dos que vendí vendí el mouse me encanta coleccionar tanques ustedes en mi garage pueden ver que tengo de todo eh, vendí el mouse y vendí el Panzer 7 ¿por qué porque no me parecía que, que están totalmente desfasados Desfasados en el sentido de que el Panzer 7 Tenés Tres grandes problemas Sos una fogata permanente, te prenden fuego eh, te, te rompe la transmisión, lo que sea eh, Entonces decís, bueno, querés hacer size scrapping No, porque a, en, Entonces se ubica el Panzer 7 A los costados de la torreta tenés esos es el, el anillo, digamos, por decirlo así Te la clavan ahí también, si angulas eh, Frontalmente no puedes mostrar abajo Porque te la clavan, o sea Te la clavan, te la clavan, te la clavan entonces no, porque para eso vas a dos por hora. Para eso las artes te castigan. Para eso te espotea hasta mi abuelita desde el más allá. No, entonces no. Si relego todo eso, por lo menos que no me entren todas. Entendés a lo que voy, más o menos, eh, están desfasados, por eso digo. Pero bueno, aparentemente eh, esto va a ser algo distinto. Yo creo que va a estar muy bueno. 490 de daño eh, es un montón, es un montón. Y, eh, y con un 127 milímetros, 268 de penetración, eh, puede que hasta no requieras eh, que tires munición premium, ¿bien? Te lo dejo por ahí, pensalo, reflexionalo tranquilo. Así que bueno, nada amigos, recuerden que esta mecánica va a estar muy muy buena, si la sacan va a estar buenísima, me encanta. Me parece bien también incluso, y hay que tener mucho ojo si te lanzas con uno de estos. Porque pensá que si utiliza la mecánica de manera inteligente, eh... Te va a reducir el 50% del tiempo de recarga del siguiente proyectil. Ojo al piojo, brother. Así que bueno amigos, nada. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó, deja like. Por supuesto, suscríbete que todavía somos un 27% de personas que no se han suscrito al canal. No entiendo por qué. Si les brindo de todo, le hago sorteo. Saco la cuenta premium. Damos drops en Twitch y demás. Recuerden que esta noche seguramente vamos a estar haciendo lo mismo que hicimos ayer. Vamos a estar haciendo un directo a las 21 horas de Argentina, seguramente o un poquito antes tal vez, vamos a ver, eh, entregando drops. Bien, recuerden que hoy termina el tema de los drops, hasta no sé cuándo, porque por el momento no lo sé. Y que el día 11 de octubre, faltan 7 eh, días exactamente, voy a estar jugando con la Waffen Tracker 220, que van a estar pudiendo sacar ahí algunos premisillos. Y creo que les dan cajitas para los que me maten y todo eso, así que nada chicos se vienen un montón de cosas así que nada disfruten disfruten de este canal que es todo de ustedes la verdad que les agradezco un montón cuídense que tengan un hermoso domingo en familia y nos vemos en la próxima chau chau